Para crear Reels Shorts desde Adobe Premiere, simplemente lo que debemos hacer es crear una secuencia en formato AVCHD de 1980 x 1080, es decir, Full HD. En la pestaña Ajustes, modo de edición elegimos personalizar para poder modificar la anchura y la altura de la secuencia si queremos podemos dejar la secuencia en 30 o 60 fotogramas por segundo si lo que vamos a hacer requiere de una calidad más alta en el caso de los videojuegos en el apartado video lo único que se tiene que cambiar es el tamaño del fotograma a 1080 en horizontal y 1980 en vertical y simplemente pulsamos aceptar sin modificar nada más. De esta manera se obtiene el formato vertical para hacer shorts en YouTube o Reels en Instagram, con márgenes de video seguro. Igual sirve para cualquier otra red social que use este formato como TikTok. En el caso de YouTube o Instagram, recuerda que el tiempo permitido es de 60 segundos, pero por experiencia propia te recomendamos que hagas tus shorts o Reels de 59 segundos. 59 En el momento en que subas tus videos cortos, recuerda siempre el SEO, añadiendo en la descripción siempre las MetaTags Shorts en YouTube o la MetaTag Reels en Instagram. Igual, ambas etiquetas las uso siempre para cualquiera de las dos plataformas en mis videos cortos. Añade también MetaTags relacionadas con el tema tratado en el video con el objetivo de que tus videos sean visualizados, por tu público objetivo.